Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Las borlas están de moda y van a seguir de moda por mucho tiempo más Hoy vamos a hacer unos hermosísimos ajetes grandes con Indian Glass, cristal, Blue Circon y Morado Los cuales van a poder lucir en cualquier ocasión y se los aseguro que va a ser el centro de todas las miradas Bienvenidos Ok, lo primero que vamos a hacer es coger un balín Y lo vamos a colocar en el alambre Después colocamos el Indian Glass Otro balín Bueno, aquí he colocado el Beat Stopper que me ayuda pues que no se me vayan a venir tanto las piedritas hacia el otro extremo y que se me vayan a salir. Entonces aquí cogemos con la punta redonda. Recuerden, colocamos en esta posición. Y hacemos este movimiento. Bueno, desde aquí vamos a colocar dos, dos borlas. Dos borlitas de estas. Vamos a cerrar el ojito. Enrollamos sobre el mismo alambre, cortamos. Aquí ya bajamos las piedritas. Vamos a hacer otra vez el ojito. Tienen que tener cuidado cuando el alambre es muy largo. Tienen que tener cuidado con los ojos. Entonces, si algo lo corren hacia un lado. Aquí volvemos a enrollar sobre el mismo alambre apretamos duro para que eh, estas vueltas que tenemos del alambre no nos queden muy flojitas sino que nos queden bien pegaditas al mismo alambre tenemos que cortar bien a ras el alambre Entonces recuerden que de estas vamos a hacer 5 aquí ya terminamos las 5 tiritas recuerden cuál es el orden es el balín el Indian Glass, el Balín y dos borlitas por cada una. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocarla en el herraje. Vamos a coger una argollita, vamos a colocarla en el extremo de arriba y vamos a ubicarla en la mitad. Entonces, vemos que aquí nos marca un centro. Este herraje este tiene aquí una argollita, aquí es donde vamos a colocar el topo. Entonces, el que está abajo es el centro del arete. Entonces, aquí vamos a colocar. La primer, la primer tirita con borritas Entonces, ya tenemos esta y ahora vamos a colocar dos a cada lado Entonces, abrimos la argolla y comenzamos a colocarla en, el, en la que sigue Entonces, aquí va la segunda recuerden que a partir del centro son dos a cada lado Vamos para la tercera. Les muestro la posición. Esta es la primera que es la del centro. La que sigue sería el segundo caladito. Y la tercera iría en el caladito que está más arriba. Es aquí. Cerramos. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado del herraje. Entonces abrimos la argolla. Colocamos en el ojito y la pasamos en el segundo caladito, esta ya es la, la otra mitad, recuerden que ya hicimos una, la primera parte fue la primera mitad, que es del centro hacia arriba, ahora vamos a hacer del centro hacia la izquierda, abrimos, vamos a colocar en el caladito de arriba, en cada uno de esos caladitos que tenemos aquí en el herraje en la parte de abajo vamos a colocar una de las ciritas y cerramos esta, la última argolita entonces aquí vamos a coger el topo y le vamos a colocar el cristal antes de colocar el cristal vamos a medir que entre bien, porque muchas veces las pestañitas llegan eh, un poquito dobladitas, entonces si colocamos el pegante y vamos a colocar la piedra y no nos va a pasar, pues se nos va a poder regar el, el pegante. Podemos abrir un poquito para que entre con mayor facilidad y ahí sí le vamos a colocar el pegante, un poquito del pegante. Esto es para asegurarlo para asegurar mejor que nos quede pegadita en la piedra. No le colocamos mucho, le colocamos un poquito. Y ahí ya la colocamos. Entonces podemos esperar un poquito. Esperamos un poquito. Vamos a colocarla aquí también. en este Me voy a ayudar aquí con el bitstope. Eh? a colocar aquí para que me la pueda sostener. mientras vamos haciendo digamos el otro pues aquí ya colocamos el cristal dentro de la base y lo que vamos a hacer ahorita es asegurarlo cerrando las pestañas entonces cogemos en esta forma para darle presión a la piedra sobre la base y que no se nos mueva y con la ayuda de la herramienta con esta parte de aquí vamos a doblar tenemos que hacerlo parejo Para que no nos vaya a quedar torcida la piedra. Desde aquí aseguramos las pestañitas. Entonces ellas no, lo que hacen es que evitar que el cristal se salga. aquí ya está. Vamos a colocar una argolla. Abrimos la argollita. La vamos a pasar por el ojito del topo. Y vamos a colocarla en este ojito que tiene el herraje y cerramos de esta forma hemos terminado son unos aretes muy lindos miren que tiene un contraste muy bonito el blue zircon con el morado de las borlas y con el cristal son un arete unos aretes que van a ser los protagonistas cuando ustedes los vayan a lucir bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy, recuerden que este kit y los otros dos kits los van a poder encontrar en el combo kit del mes, es una gran oportunidad y los van a poder tener los tres a un super precio, no se olviden suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos y dejar sus comentarios, chao chao.